Miren este niñito, que eh, el, el niñito, como yo dije antes de irnos a la pausa, que murió eh, por unas balas asesinas de, de unos benditos delincuentes que tienen este país verdaderamente de rodillas como yo dije, y lamentablemente, una gente que viene de vacaciones a su país y miren con qué se encuentran ese niñito. Resto de niños muertos en intentos de atraco serán llevados, ya está enterrado, ya está enterrado. Lamentablemente, la delincuencia no ha habido forma de pararla, por suerte, porque eso ha conmocionado a la, a, a la ciudadanía, a la República Dominicana, que aparentemente, porque hay que confirmar que sean esos cinco, eh, la policía dio a conocer, y el propio presidente de la República, Luis Abinader, de que habían cinco detenidos en, en Santiago, mírenlo aquí, jovencitos señores, eh, policía identifica cinco detenidos por muerte del niño en Santiago, dice que... Eh, los detenidos son Luis Ángel Vargas Brito, 18 años de edad, Derlin Javier Mercado Martínez, César Junior a Cuevas, José Manuel Almonte Santana Buki, de 20 años, y Elian Martínez Sánchez Odali, de 22 años, residente en sector Cienfuego de Santiago. Según la institución, ellos admitieron todos, que participaron en el hecho y serán puestos a disposición de la justicia en las próximas horas a través del Ministerio Público, en cuya jurisdicción se establecerá la individualización de cada uno de los involucrados. La entidad hizo el levantamiento de evidencias en el Aeropuerto Internacional del Cibao y tras otras locaciones que señalan a los arrestados como las personas que dieron seguimiento Rentaron un carro y un sonata Blanco En un establecimiento ubicado en la avenida Inver Cuesta, Colorada. Miren Incluso eh, El padre del niño en una información Dice que no publiquen cosas en Facebook Porque parece que publicó que iba a viajar Y, y los delincuentes es igual que salió un comunicado, cuando usted, usted se vaya de vacaciones y va a dejar su casa sola, no anuncien ni comienza a tirar fotos, que diga, mira, fulanito está por allá y la casa está sola. Porque lo mudan, lo mudan mudado. Entonces, parece que el padre, él mismo lo dijo, publicó y miren lo que le ha traído esa desgracia. La pérdida de su querido hijo que es un caso que debe de recibir todo el peso de la ley, todo el peso de la ley. Porque qué hecho más abominable que verdaderamente la cera, eh, eh, eh, eh, los valores de los dominicanos en el trabajo, en la solidaridad, en el respeto, y nos convertimos en seres, extraterrestre sin ningún tipo de sensibilidad, te tira y, y, y sin saber si hay un niño inocente, indefenso. Estos criminales tienen que recibir todo el peso de la ley. Aquí hay una delincuencia que se ha ido aposentando en la República Dominicana y cada día más el estado de inseguridad ciudadana en la República Dominicana eh, eh, eh, es un problema que no se ha podido resolver ni la ha resuelto nadie. Debo decirle que el presidente de la República tiene que actuar con una serie de escándalos que se están produciendo y hechos que están poniendo a la ciudadanía en una situación sumamente pensativa. Ese caso de los niños que murieron en el hospital de los Minas, y que se dice que van casi 300 muertos en lo que va del de primer trimestre, es un caso terrible. El caso de medio ambiente y, y, y el desorden medioambiental que la República Dominicana tiene a Aspa. Y, y el presidente, lo, lo bien que esté en la encuesta se le puede caer. Eh, bu buenas noches, buena Sí, Omar, buenas tardes. Te habla tu amigo de Samaná. Ah, Samaná, ¿cómo está? Un placer. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Y a qué se viene que esos tigres matan a ese niño? ¿Ellos tenían problemas, parece, con el país? Que no, no, ellos fueron a atracarlo y, y, y ellos, ellos fueron a atracarlo y entonces, venga acá Villalona, ellos fueron a atracarlo y entonces eh, le, lo estaban siguiendo, como no se pararon, comenzaron a tirar tiros, a ver si lo amedrentaban y una de esas balas se le pegó al niño. ¿Me entiende? Ah, bueno, ese fue parece. Eh, de todas manera, de todas manera, esto es un hecho abomin abominable que ha consternado a la República Dominicana y que tienen que ser traducidos a la. Ustedes ven cuando los casos son grandes aquí, lo rápido que la policía y que lo descubre. Porque ellos saben dónde están? Ellos pues saben. Lo rápido que. Pero cuando la población reacciona. Y cuando eh, eh, crea tanta conmoción que hasta el propio presidente de la República tomó carta en el asunto, aquí hay un tuit del presidente eh, dándole información a la ciudadanía de que le está dando seguimiento y de que el jefe de la policía le informó. Pero cuando son casos así, que, que crean una situación de, de indignación colectiva, pero hay otros casos que se quedan porque es el pan nuestro de cada día.